That can crash Be my friend. bienvenidos a un nuevo Be Productive, my friend he vuelto he vuelto a mi programa aunque he tenido ahí dos programas que no he estado pero he vuelto a mi programa en el programa de hoy os voy a enseñar el team building habéis hecho alguna vez team building <risa> <risa> ¿Qué es el team building y por qué el team building es necesario para tu empresa? ¿O crees que no es necesario hacer eh, reuniones con tus compañeros de fines de semana, de cenas de empresa, y tal? ¿Esto qué es lo que es, team building o team viver? No sé, Comentarme por ahí si os parece que el team building es bueno o no es bueno, pero yo os lo voy a explicar, así que quedaros hasta el final que ya veréis qué trucos os voy a dar para eh, hacer team building en estado puro. Bueno, primero os quiero comentar el porqué de hacer un team building. Yo creo que hay tres razones. Creo que cuando tú tienes, en, estás en un estado de empresa que al final pues tienes a dos, tres. A partir de ello creo que tres, cuatro personas. Creo que es necesario hacer actividades de team building a lo largo del año. Es clásica la cena de empresa, pero sobre todo porque son los propios compañeros, eh, cuando ya empiezas a ser más de 4 o 5 personas en la empresa, las que tienen que empezar a tirar de la empresa. No puedes tú como creador o emprendedor estar siempre tirando del carro porque acabas loco y eso le pasa a mucha gente, que aunque sean 20 30 personas, hay una sola persona que está intentando hacer todo y no puede ser. Y yo creo que es muy bueno hacer actividades para que todo el mundo sea consciente de que tiene que empezar a tirar de los proyectos. Como dice un dicho africano, que lo voy a leer porque siempre se me olvida, si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos camina acompañado. Esa creo que es la primera razón por la que hay que hacer team building. La segunda razón de hacer team building, la mitad de la vida que pasamos despiertos más o menos, o sea de 16 horas que pasamos despiertos, 8 horas las pasamos trabajando. Entonces yo creo que tienes que trabajar en un sitio donde estés a gusto porque si no estás a gusto estás la mitad de la vida jodido en un sitio entonces yo creo que esto es como conocer muy bien a tu pareja no pues creo que tienes que conocer muy bien a todas tus parejas de empresas, si estás en un proyecto de que estás seis o en un proyecto más amplio que puedes estar 10-20 personas, yo creo que es muy bueno que conozcas, pues no sé, pues sus vidas, qué contexto familiar tienen, eh, qué hobbies, o sea, que tengas el máximo de información, porque al final son como tus parejas. Incluso yo creo que pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu pareja, entonces es que es súper importante y estas actividades lo fomentan. Tercera razón, aparte de conocer bien sus hobbies y tal, yo creo que también como haces actividades donde puedes saber cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas no sé yo creo que para formar un equipo es súper necesario no solo conocer pues su vida más personal que es la que siempre desconocemos en el mundo de la empresa sino conocer también cómo es tu equipo para pues bueno alcanzar tus objetivos más o menos es como si fuera que un entrenador de fútbol tuviera que hacer una alineación sin conocer a sus jugadores su equipo sería imposible verdad sería una locura pues esto es lo mismo tienes que conocer si uno corre mucho otro corre poco otro es más listo otro no es menos listo listo ah, así suscribiros que siempre suscribiros suscribiros bueno entonces os voy a dar en general 10 eh, consejos tips para que hagáis que vuestro team building sea perfecto ya sea para vuestra cena de empresa ya sea para un evento de pasar el día en algún sitio lo que queráis yo os voy a dar los 10 tips que a mí me han servido para hacer un buen team building analizar muy bien las carencias o las cosas que quieres potenciar de, de tu equipo, ¿no? O sea, tú puedes ver que tu equipo pues, cojea más en que no conocen muy bien a sus compañeros o no hay compenetración de equipo para desarrollar proyectos, pues no sé. Conocer muy bien las carencias para alinear eh, esas actividades a atacar a esas carencias en concreto. Establecer KPIs medibles en función de síntomas, comportamientos que ves para ver si se han conseguido esos objetivos. Por ejemplo, oye, pues eh, no sé quién de un departamento de debe de hablar con otro de otro departamento. Pues si tú lo has fijado antes ese objetivo, es decir, la evidencia de que hemos conseguido el objetivo, de que la gente se relaciona mejor, es si vemos a alguien hablando de administración con alguien de logística. Pues, pues puede ser como eh, una evidencia para decir, hemos cumplido ese objetivo. Programar con tiempo, bueno, siempre lo digo, planificar, planificar muy bien todas las actividades, cuánto van a durar, mimetizarte muy bien con el sitio donde vas a desarrollar la actividad para que luego no haya sorpresas. Si hay sorpresas, pues tener un plan B para combatir esas sorpresa. Por ejemplo, a nosotros nos ha llovido, pues si llueve, ¿qué puedo hacer en lugar de otra actividad que era en el exterior? Pues bueno, tener un plan B para cada cosa. Utilizar el Lean, os lo digo siempre, utilizar el Lean. Si habéis programado una actividad que pensáis que va a ser la leche y luego eh, os dais cuenta de que no está funcionando como debería de funcionar, marcaros y ser muy conscientes de que si veis que esa actividad no está consiguiendo resultados y la gente, pues yo que sé, no le gusta, por ejemplo, pues contar su vida en público, pararla a tiempo antes de que sea contraproducente. El team building, porque el team building se puede volver contra ti. <risa> hacer equipos de trabajo, por un lado, para tener todo controlado, echaros unos ayudantes, no sé si va a ser el CEO, la persona que va a hacer el team building o comunicación, lo que sea, nombrar ayudantes para que os ayuden a desarrollar la actividad, nombrar líderes de cada actividad, no solo gente que te ayude a echarte una mano en cosas, sino por ejemplo, pues eh, se encargan de hacer la cena hoy eh, estas personas, el desayuno mañana otras personas, el que esta actividad funcione otras personas, nombrar líderes para que cada uno se responsabilice, también tenga su parte de éxito en ese team building. Comunicar con tiempo a todo el equipo todo lo que se va a hacer, comunicar los objetivos a todo el mundo que, que se quieran conseguir, ser transparentes, o sea, decir, mira, queremos potenciar esto, potenciar lo otro y tal. O sea, que todo el mundo sea consciente de los objetivos que se quieren conseguir, porque hay que conseguirlos entre todo el equipo. Y por último, y esto que a mí siempre me gusta, porque es que ya sabéis que hay que medir, hay que medir, hay que medir. Mandar una encuesta al final para saber pues, qué ha gustado más, qué ha gustado menos, más sugerencias... Para dejar la, todas las mejoras que recién hecha la actividad, tú sabes que puedes implementar, preparadas para la actividad siguiente. O sea, todo lo que has aprendido y todo lo que te ha comunicado tu equipo que se podría haber mejorado para implementarlo en la siguiente actividad. Es construir proyectos entre todo el equipo y en beneficio de todo. Así que... Este es el Be Productive de hoy. Creo que hacer este tipo de actividades es súper bueno para las empresas. Hay muchas empresas que no lo hacen y tiene unos resultados súper, súper, súper positivos. Así que os animo a hacerlas. Y si tenéis alguna otra sugerencia más, pues ya sabéis que nos lo ponéis en comentario y no olvidáis de suscribiros y de darles al like si os ha molado el vídeo. ¿Vale? ¡Hasta luego!